¡No! ¡No, no, no, no, no, no! ¡No quiero ser el cebo! ¡No quiero! ¡Mikami, por favor! ¡Bájame, Mikami! ¡Cállate! ¿Ah? ¡Tenemos que atraer ¿Ah? a los fantasmas y espíritus demoníacos! Podrás quejarte todo lo que quieras después. ¡Pero no quiero! ¿Ah? Aquí vienen. Hola, y bienvenidos a Cocinando con ArpaCaso.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 ¡Al fin! ¡Ya me duelen las patas! ¡Ah! ¡Ya cállate, ¿quieres? ...los traseros. Digo lo mismo, pero yo no estoy llorando. ¡Pero si sí andaba lloriqueando que andó hace un rato por el largo viaje! Bueno, sí, tenía mis motivos. ¡Pero ese no es el punto! ¿Pueden? Oh, cierto. ¡Oigan, espérenme! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No! Oh, creo que está corriendo por la roca gigante que viene hacia aquí. ¡Fugue, mi nombre es Ryan Goodward Soy el druida protector del bosque élfico Tengamos una buena comunicación para tener un excelente trabajo en equipo Bien, comencemos los gemelos! ¡Hacha titán! ¡Resurrección! Guardián del cielo! ¿Fuiste tú aquel que destruyó el bosque? Estoy comenzando a extrañar el bosque muy bien, comencemos el combate. ¡Corta ascendente! ¡Aparte, niña! ¡Encadenamiento! en la mierda! ¡Final! ¡No quiero morir! ¡Esta es mi redención! Oh, no quiero morir. Tu muerte es inminente. Eres una miseria deprimente. ¡Ah, estúpido. Por estúpidos como tú, masacres mi segundo nombre. Me agradan los muertos porque no hablan. Fisura ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! dimensional. Barrera prismática. Infección. Difracción. Equinox. Antimateria. Vario Génesis. ¡Ja, ja, ja! ¡Por la gloria de Canavan! Espero que pueda ser una batalla honorable. Si no quieres pelear, ríndete. ¡En guardia! ¡Campo de runas! ¡Espiral! ¡Ascensión de Canavan! ¡Descenso! ¡Impulso glaciar! ¡Impulso! ¡Descarga! Dracani! Y la mejor alquimia puede curar todas estas heridas que la guerra nos está causando. Jamás juzgues a una persona por su apariencia. Lo que realmente importa está en el interior. Si tan solo tuviera mi cuerpo humano otra vez, al menos así podría serte más útil. El café hoy me salió perfecto. ¿Quieres un poco? ¿Solas? Soy The Cal. el placer es mío. Mm, pero si son solo ratas. Ahora me pregunto: ¿cómo debería deshacerme de ustedes? ¡Los fuegos artificiales explota. <risa> ¡Yo fui bendecido por ilusión! ¡Y ustedes ratas insignificantes no me vencerán jamás! <risa> ¿Cómo? ¿Es posible que pueda perder contra unos ratos? ¡No puede ser! ¡El experimento estaba tan cerca! <risa> Sabes que no tienes comparación contra mí, ¿verdad? <risa> este es el encanto de un ladrón ¡SALAMANDER! ¡ARTE DEL SHURIKEN! ¡Hatcha! No me hagas reír, por favor, retírate antes de que te lastime. ¡ISABELA! ¡ISABELA! Oh, hola niña, ¿te puedo ayudar en algo? Sabes que Wookie es tu amigo y puedes contar con él cuando lo necesites. Ja. Oh, ¿ya te vas? Oh, está bien Vuelve pronto, amiga ¡Wookie, wookie! No importa quién seas Si te atreves a desafiar La voluntad de la diosa Te destruiré usando Mis propias manos <risa> Oyes la melodía Es muy dulce ¿Qué te parece si vamos a divertirnos Bailando su dulce y tranquilo <risa> Yo no te abandonaré Ismael me abandonó a mí. Ven, toma mi mano y únete. Pueden estar tranquilos. Yo las protegeré. <risa> Acabaré contigo rápido. ¡Cargado y preparado! ¡Esto es, es por mi padre! <risa> Acabaré contigo en este preciso instante. ¡Artilería! ¡Destrucción atómica!